cuando tú eres consciente de eso que quieres decir, demostrar. Y hoy escribí, antes de darle la bienvenida a mi súper invitada, quisiera leer un mensaje que acabo de poner hace unos minutos en mis redes sociales. Y por aquí está Carlos Arte, que te vamos a saludar. Carlos, bienvenido. Elvia, bienvenida. Elvia fue invitada la vez pasada. Abrió con esta eh, edición especial del año. Y me dan gusto, ojalá se puedan quedar un ratito por aquí porque hay mucho que decir sobre imagen personal, sobre todo también los que son marcas personales o están en esta construcción. Eh, ¿qué, puse? ¿Qué puse? Les voy a leer lo, lo que puse en redes sociales. ¿Cuántos días llevas de vida? Días contando y muy pocas veces, tal vez nunca, has proyectado conscientemente lo que quieres mostrar al mundo. Por miedo, por inseguridad, por expectativas de los otros. La omisión también comunica. Por lo que no decir, hacer o mostrar, está hablando de ti. Date la oportunidad de trabajar en el interior y proyectarlo al exterior. Tu imagen más que visual, también es perceptiva. Es lenguaje, son gestos, de alguna forma proyecta que esta personalidad que muestres al mundo sea lo que quieras mostrar, consciente y sobre todo que sea construida por ti. Y en esta construcción está nuestra invitada, que de alguna forma... No hombre, miren, estuvimos cinco minutitos platicando, ya sentía yo que estábamos en la conversación porque la charla está buenísima y cosas que todos pensamos y que no nos animamos a decir... Cuando asistimos a una reunión, cuando buscamos un trabajo, cuando de alguna forma incluso hasta salir al exterior, ahora a la calle, mucho, mucho que pensamos y que no nos animamos. Les voy a platicar un poquito de, de, de la invitada de esta edición, que es Tu imagen habla en silencio, que me encantó, me encantó. Fue un título que en, en esta charla salió de, de, de mi invitada. Y este, este es el, este es el título para. Para este episodio. Bueno, ella es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de La Salle Bajío, consultora certificada en imagen personal y personal shopper por el gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. También tiene un diplomado en Makeup Artist con el Instituto IDIP, que ya me dirá qué significa, en la Ciudad de México, además de workshop y curso en el área de maquillaje. Certificada como instructor de capacitación por el Gobierno del Estado, a través también de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Es máster, yo estudio esta maestría en consultoría de imagen por la Universidad EPCA. Y en algún momento les va a pasar sus redes sociales y qué creen. Que para mí fue un honor que haya sido mi alumna en este máster de. Imagen personal, imagínense, yo, yo cuando vi, a, aparte que era una generación con tremendos personajes, yo dije, Dios mío, Pero la verdad que fue una experiencia muy padre. Le doy la bienvenida a esta súper experta, Adriana Carreón, algunas veces le voy a decir Adris, así es que eh, eso es de cariño, y aquí está con nosotros eh, Adriana, bienvenido Adriana. Jerry, muchas gracias muchas gracias por la presentación y sí, efectivamente yo soy un maestro <risa> y experiencia y grupo, ¿cómo no? muy, muy, mucho, me encantó me encantó, me encantó Y pues estamos contentos de, de tenerte aquí eh, en Geniales que es una, un programa, una plataforma de geniales, de personas creativas, talentosas también personas eh, de inclusión eh, diversas eh, sobre todo que tiene algo que decir al mundo, algo que mostrar al mundo, y tú tienes que decir, yo te veo en redes sociales, tienes mucho que decir. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes el día de hoy? Platícame. Súper contenta y agradecida contigo, y bueno, pues ya sabes, este tema que a todos, a todos, a todos, a todos nos interesa, y a mí lo personal es algo que me encanta, ¿no? Y como lo comentaste desde un principio, el, el título que le dimos está increíble, ¿no? Tu imagen habla en silencio. Y efectivamente, como dice estamos platicando antes de entrar aquí eh, en vivo. Y híjole, tantas cosas que genera la palabra imagen y lo que hay detrás de aquí, ¿no? Entonces, yo la verdad, feliz de estar aquí. Si tienen preguntitas, que si se estén uniendo, estamos aquí padrísimo para hacer esta charla. Súper relajada en donde puedan ahora sí que sacar todas sus inquietudes que tengan respecto a la imagen y poderles apoyar con algunos tips, ¿no? Que finalmente luego es lo que, lo que nos importa. Claro, Adriana, gracias. Y sí, si les vamos a pasar por ahí en algún momento tus redes, tu contacto. Es, es una persona que, a ver, véanla, punto, porque de eso se trata eh, esta charla. Y quisiera preguntarte es que, que así le decimos muchos de cariño. ¿Cómo llegas a este punto de que te interese la imagen personal? O sea, ¿quién es Adriana en este transcurso y por qué decides? ¿Qué te hace decidir que quieres dedicarte a esto? Porque veo que es parte de tu pasión, a lo mejor es, es tu pasión. Sí, claro, ya tengo ya tengo algunos años pues, involucrándome en esto. Digo, siempre eh, platicaba hace un momento. Este, con una amiga y platicábamos, no sé, a mí siempre me había llamado a las películas a las películas, a las cosas, te engancha algo, te engancha a las entonces, para mí el ver una mujer arreglada eh, para mí esa parte de elegancia, de feminidad se me hace dos pilares como súper importantes en este, en este caso que me atañó a mí, entonces es como cuando proyectas un estilo personal no, entonces a mí era lo que, lo que me enganchaba siempre, era una imagen eh, femenina, elegante, eh, y esto va de la mano con actitud y demás, entonces cuando empiezas a conocer más el tema, empiezas a entender qué hay detrás de nada más la palabra, ¿no? todo, todo, todo lo que conlleva, bueno, pues definitivamente me enganché, es algo que, que me apasiona, eh, de esto eh, pues ya tengo trabajando unos años a la par de, de otras cosas, pero como platicábamos desde el principio, ¿no? Finalmente, todos somos imagen, ¿no? Aunque no creamos, todos somos imagen y siempre estamos traduciendo en todo momento. En todo momento comunicamos simplemente por nuestra imagen física. Incluso tú, tú me compartías que eh, somos vistos antes de ser escuchados. La, la parte del título de nuestra imagen habla en silencio. ¿Qué importancia tiene en la persona? Porque hay muchas personas que pueden decir, a mí no me interesa mi imagen. Y hay, hay, hay como cierta esta barrera de yo soy como soy y así que me quiere el mundo y no me interesa la imagen. Y, pero la imagen, ¿por qué es importante para, para la identidad de una persona? Mira, vamos a platicar, igual yo creo que todo mundo identificamos esta frase ya muy famosa que decimos, eh, la primera impresión nunca se olvida o la primera impresión es la que cuenta ¿Y qué tan real es esto, no? Yo creo que es poco la oportunidad que tenemos como una segunda oportunidad para eh, borrar al momento una imagen buena o mala porque inconscientemente siempre hacemos un juicio no puede dejar que, si llegamos a una reunión si queremos alguna fiesta, algo siempre vamos a ver primero esta imagen física, ¿no? Entonces, inconscientemente emitimos un juicio nada más de lo que estamos viendo siempre o sea, por más que digamos que no siempre emitimos un juicio y puede ser sí. positivo, puede ser negativo entonces ahí, ojo yo siempre digo, hagámonos todos la pregunta es, ¿qué estamos transmitiendo? o sea, realmente estamos transmitiendo lo que queremos transmitir no y no sé, puedo decir, bueno yo me considero una persona y me enumero mis características, pero a lo mejor ni siquiera es congruente con lo que yo estoy transmitiendo, entonces ahí viene una parte bien importante y una palabra clave que es la parte del autoconocimiento ¿no? Es como conocernos tanto, tanto, tanto, que tanto, que todo lo que proyectes vaya de la mano con lo que eres, con tu estilo, con tu forma de ser, con tus ideales, con tu educación, con tus creencias, con tus metas, con tus objetivos, o sea, que, que tenga esta congruencia. Entonces, para mí, la clave primordial para cualquier imagen siempre es el autoconocimiento, ¿no? Es cómo lo percibo yo. Y, y, y viene de la mano con otra frasecita que es otra palabra importante que es la autoaceptación, ¿no? Porque ahora vemos tanto, no quiere decir que tengamos que copiar algún canon de belleza. Sí. La imagen no es más superficial, o sea, muchas veces creemos que, que cuidar una imagen nada más es el vestirnos bien. Dicimos, no, yo creo que una imagen va mucho más allá de una buena vestimenta, ¿no? Yo creo que una imagen conlleva muchas cosas, ya lo decía, es comunicación verbal, no verbal un gesto, una sonrisa, ¿no? Podemos ver también a tanta gente que puede estar vestida impecablemente, pero su actitud, híjole, no te llama, ¿no? O, o los malos modos, o los malos gestos. Para mí la parte de esta de esta actitud, yo siempre he dicho, creo que la sonrisa es un idioma universal, ¿no? Que todo mundo lo entendemos, y a nadie nos quita nada brindar una sonrisa y creo que eso te puede abrir muchos canales, ¿no? Este, Te puede dar como un eh, algún paso de accesibilidad que estás transmitiendo claro cualquier... totalmente In incluso había escrito yo una frase que tiene que ver con la amabilidad la amabilidad es esta sonrisa interna y la amabilidad te va a abrir todas las puertas y ayuda eh, a tu imagen de alguna de alguna manera ¿no? cambia transforma entonces ¿cómo va relacionado y congruente la parte de tu lenguaje corporal la parte verbal también con tu imagen física Adriana, ¿y, ¿y cómo podemos de alguna forma comenzar con este autoconocimiento? ¿Cuál, cuál sería como el paso número uno? Porque no, no todos tenemos el conocimiento de qué voy a usar, qué me voy a poner. ¿Qué es lo primero que tendría yo que decidir para dar este paso? Decir, va, quiero a mi imagen. Yo creo que es hacer una introspección primero. Es decir, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿En dónde estoy parado ahorita? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es decir, eh, siempre decimos boost este Viste este, para el trabajo Que quieres, ¿no? Es decir Entonces primero es como, como analizarme Nosotros, primero poner como Las partes en la mente y decir a lo mejor Muchas veces que no nos sentimos a gusto Con nuestra imagen o que nos ponemos Algo y cuántas veces a lo mejor Nos ponemos algo oh, y, te, y te lo dices Inmediatamente, puede ser por el Color, ¿no? Puede ser porque no es El corte correcto para ti, puede ser Que a lo mejor ya tu corte de cabello te cansó O no te sientes identificado. Entonces, por eso decimos, no se trata de, de cambiar una imagen, de disfrazarnos o de ser quienes no somos, ¿no? Por eso es esta parte de, primero, es como plantearnos en un terreno okay. ¿no? y decir, a ver, ¿qué, ¿qué quiero proyectar? ¿Qué estoy proyectando? ¿Con qué me identifico? O sea, ¿con qué sí soy yo realmente? ¿Qué es lo que quiero proyectar? Y a partir de ahí empieza todo un conocimiento propio, tan padre, ¿no? Y hablando mejor... Siempre empezamos desde el interior, ¿no? Porque hablamos mucha aparte la, eh, la parte de los hábitos, ¿no? El, el que ver más bien, el que te alimentes bien, el que hagas ejercicio. Eso sí lo transmitimos. Y después a lo mejor nos vamos a la parte física del saber, a ver, ¿por qué, no, ¿por qué no me gusta cómo me queda este vestido? Porque digo, ay, a fulanita se le ve padrísimo, ¿por qué a mí no? Si las dos somos delgaditas, las dos estamos altas o bajitas, lo que sea. Simplemente es conocernos realmente qué es lo que te queda bien. Porque todos somos diferentes, ¿no? Cada quien tiene su propia identidad, su propia forma, y ahí viene ya el autoconocimiento físico, pero ahí habrá que estudiar tu situación, porque es una tiene de lo que cuerpo, tu, situación, tu, situación, tu, comportamiento, tu, comportamiento, tu comportamiento, que te favorece, que vaya del estilo personal, ¿no? A lo mejor, o sea, las mujeres podemos decir, hay mujeres que me dicen, yo no soporto los zapatos este, de tacón. No quiero decir que entonces tengas que andar de tacón porque si no, no eres mujer. Si claro que no, no. Por eso Okay. Ok. Sí. In, incluso, ¿qué, ¿qué es lo que podría.? Y qué bueno que tocas este tema que quiero hilar. Es eh, tú, como asesora de imagen, ¿qué, es lo, eh, ¿qué sería lo, lo que primero harías con una persona que está interesada en cambiar su imagen? Adriana, hoy oh, estoy interesado en, en cambiar, pero no sé. Y tiene ta, tantos prejuicios. Igual voy, voy a tocar un poquito estas creencias. Me siento inseguro al otro o a la otra se le ve mucho mejor que a mí. No me animo a llevar este color a la fiesta. Siempre he querido usar este tipo de blusas y no me animo. No sé el, el tipo de corte de cabello. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué hace un asesor de imagen en una persona que quiere, que quiere transformarse? Mira, lo importante como primer paso siempre es tener un contacto personal con la persona, ¿no? Muchas veces nos contactan porque piensan que una asesoría de imagen puede ser cargada, ¿no? Puede ser como algo impagable o no sé, qué idea se tenga de una asesoría de imagen. Entonces, primero es un, un primer contacto, ¿no? es bien importante el videollamada, el este, lo mejor, y es por qué quieres, ¿no? ¿Qué te mueve a cambiar? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué no te sientes a gusto? ¿Cómo te quisieras ver? Y es hacer una introspección de, de su vida, es decir, a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dispones para reglarte? Porque luego también nos dicen mucho de, no, es que ¿sabes que yo quiero sí, un corte? Sí, sí, no sí. Tengo que peinar. Claro. Y, perdón, todos los cabellos se tienen que peinar, ¿no? Independientemente del corte. Entonces, es cuidar mucho también, eh, ¿cuáles son sus actividades? ¿A qué se dedican? Porque una asesoría es totalmente personal, ¿no? ¿No es lo mismo? Sí, ya, claro. Ve su estilo de vida, ¿no? Claro. Y, aparte, y aparte los recursos con lo que cuenta también. A ver, yo, yo tengo esto. Esta es mi vida, esta es mi dinámica. Tengo muy poco tiempo porque me tengo que trasladar. O sea, todo eso un asesor toma en cuenta, ¿no? Todo, todo, todo. O sea, el presupuesto. Hay gente que nos dice, ¿sabes qué? Ayúdame a, a cambiarme, mi armario, ¿no? Ayúdame a generar, a crear algo. Todo. Bueno, pero antes de crear una opil, antes de crear, o sea, tenemos que, que ver todo lo que hay detrás, ¿no? Ver... Que silueta tienes, datos de perfección los efectos visuales, trampitas colores, o sea, cosas que podamos usar, porque decimos esta parte, ¿no? Llegas a conocerte tanto, de verdad, tanto porque de manera que no necesitas porque tú ya sabes qué es lo que te viene bien ¿no? Y, y platicábamos tanto al principio y de estas este, preguntas, ¿no? Que decimos a ver, si vamos a, a manejarlos fríamente ¿no? Fríamente. ¿En qué se fijan dale ejemplo las mujeres en los hombres. ¿Qué crees que las mujeres veamos en los hombres de... fríamente, físicamente? ¿sí Estamos hablando de un primer contacto. ¿En qué nos fijamos? Okay. A ver, ver más, si ¿sí pueden contestar por ahí los que están por aquí presentes, ¿en qué se fijan las, las, mujeres. las mujeres en los hombres? ¿En qué nos fijamos? Y viceversa, si ¿sí hay por ahí hombres, a ver, hombres, ¿en qué se fijan Realmente, llevemos las palabras frías tal cual debe ser porque estamos hablando ahorita de una imagen física, ¿no? Finalmente todos ahorita estamos expuestos a eso, y nos pasa a lo mejor, si vamos nosotros al supermercado, ¿no? No nos vamos, no nos vamos a ir por la caja de cereal abollada, nos vamos a ir por la caja de cereal bonita, ¿no? Nos vamos a ir por la lata que está abollada Claro a la, a, a, no, Sí me explico, ni aunque tenga sí. la etiqueta rota decir, sí, no, no la quiero, ¿no? O sea justamente eso es lo que estamos pero somos, somos, somos imagen totalmente Total. Dice Daniel que el porte, el, porte, okay, muy el importante. porte, es que fíjate cómo para cada uno es diferente, unos empiezan por la parte de rasgos de anatomía, ¿no? los, los ojos y la, otros es mucho el vestuario, lo otro es como más enfocándose a la personalidad, como dice Daniel, el porte. El porte, muy importante, muy importante, yo creo que el porte es el que va de la mano con el estilo. Y si tú te sientes, digo, como mujer, como hombre, si nos vemos al espejo y nos, y nos sentimos bien, de verdad que lo vamos a aprovechar. Cuando no te sientes bien hasta te encorvas, llegas como, ay, no quiero ver a nadie, no quiero saludar a nadie, que nadie me vea. Pero cuando sientes que llegas partiendo plaza, es decir, veas y te a que es diferente, con esta seguridad, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos esto? Justamente conocernos. Conocemos qué nos viene bien y qué no. O sea, el por qué sí me ¿Por qué sí me tengo que poner un blazer, a lo mejor arremangado? ¿O por qué sí me tengo que poner cinturón? ¿O por qué si sí tengo que usar ciertos pantalones a la cadera, este, a la cintura? No sé, diferentes cortes que podamos este, jugar. Claro. Con total, ¿no? y, y en qué, fíjate que hay otra pregunta que me gustaría ahorita mostrártela, pero me gustaría con, que contestamos. ¿En, ¿Y en qué generalmente se fijan? A ver, ya yo traigo esa duda. ¿Las mujeres en los hombres? Sí. Ok, yo creo que... No me dejan mentir que por ahí hay chicas conectadas ya. Yo creo que las mujeres, obviamente, también fijamos mucho en esta parte física del hombre. Les voy a decir que más, eh, el género personal y el olor, el perfume. El perfume para mí es clave en un hombre. ¿sí? Y los zapatos, también en los zapatos reflejamos mucho nuestra personalidad. Entonces, a lo mejor podemos ver un hombre guapísimo y demás, pero... Agrégale un olor rico, característico, un perfume, sin llegar a invadir un espacio, ¿no? Porque a veces perfumes también olores. Digamos, no, no, no, sí, es, entonces, claro. O no, quemar, okay, o sea, es como, como esta parte, digamos, como la, la, la posi me falta, ¿no? De, de este olor rico, y nos vamos a quedar así de aquí. Mmm, Dios mío, yo creo que la higiene personal en mi nombre es la palomita número uno. Número uno. Número uno, y no sé por ahí a ver quién nos quiera comentar, a ver si realmente están en acuerdo conmigo. Dice Lupita, saludos Lupita. Yo me fijo mucho en los zapatos, cabello y aroma. Veis, tienes razón. Incluso a mí me han dicho, ¿qué perfume traes? Así. Pero yo digo, ni que se lo fueran a comprar ellas, o sea, o. Oh. Pero me, es, es algo como que. Fíjate más los sentidos, qué importante es, ¿no? La conexión sensible. Todo. Oye, y Lupita, ¿ya viste el clavo? Zapatos, cabello y aroma, es uno de los principales ejes en la imagen eh, masculina. Es uno de los principales, digamos, fundamentos, pilares, ejes, como le quieran llamar, en la imagen, en la imagen masculina, ¿no? En la imagen física, ¿qué tomamos en cuenta? Bueno, justamente esta forma de vestir, digamos. Ahorita no estamos hablando de, de una relación ya de, de amigos o una relación donde establemos una conversación, no. Estamos hablando simplemente de una imagen física, ¿no? Entonces, ¿en qué nos fijamos? Pues justamente si sí es el, es el calzado, ¿no? Mira, por ahí hay otro comentario. Vere, dice que también se fija en aroma y sus dientes. No, no manches, los dientes. ¿Qué? Ya. ¿Qué, ¿Qué explicó esto? Realmente, higiene, este, higiene. Higiene, higiene, tiene que ver con higiene, claro. esa apariencia también, que un hombre use una talla correcta es tan importante, ¿por qué? Porque si vas a traer el saco y que te lo prestó tu papá, que, te, que se ve como que sea tuyo, por eso, también, la talla correcta del hombre es también fundamental, fundamental en el imagen Como como el, Entonces, al pre... Al, ahorita que, perdón que interrumpa el presidente, parece que se lo prestó a su abuelito. Exactamente, ¿no? El, el, el, este, arrastrando... Arrastrando ¿sí? todo, todo, exacto. Te ve no te inspira como esta parte de, de limpieza, de pulcritud, ¿no? Y digo, esto tampoco está peleada con las mujeres, ¿no? Ahora vamos al revés, ahora también vamos a ver, este, ¿qué se fijan los hombres en nosotras, no? También. A, a ver, ay ayúdanos, ¿en qué se fijan hombres... En las mujeres. Bueno, no sé si Daniel cuando preguntaba se refería a la mujer o al hombre. Eh, no, no pero bueno, el corte a la mujer, ¿no? Que se fijan en el porte Ok, a la, okay, la mujer. Muy bien. Eh, a ver qué pueda decir. ¿Qué se fijan en las mujeres? Porque esto es súper importante y luego me gustaría también tocar el tema de ¿para quién se arreglan las mujeres? Entre mujeres, sí, híjole, sí, otro tema, otro tema por ahí. Bueno, y en ¿quién se fija? ¿Qué es lo que más a tu experiencia observan los hombres de las mujeres? A mi experiencia en que los hombres son visuales 100%. Y tú no me dejas mentir, sí o sí son visuales 100%. Entonces, los hombres se van a guiar primero por el primer impacto, por la imagen física que vean. ¿A qué me refiero? Cuerpo, ojo, forma de vestir. Son totalmente visuales, no se van a fijar siempre en lo físico. No van a decir de, ay, ay, que si hagan es muy buena gente. ¿no? Ni en los zapatos, ay, mira qué zapatos, ni, Está, ni, no ni, la, ni el aroma. Sí, o sea, las mujeres sí. <risas> las mujeres, entre los que crees, en qué nos fijamos. Bueno, por ahí también que nos comenten en qué nos fijamos. Pero siempre han pensado, ¿para qué nos arreglamos las mujeres? ¿Tú crees que las mujeres nos arreglamos para los hombres? Que nos arreglamos para nosotros uh -huh. que nos arreglamos para... Yo siento que, que las mujeres se arreglan por impresionar a hombre, mujer, pero es quieren causar un... un, un, un no sé, no sé igual y me, me equivoco, pero me gustaría que comentaran y que tú nos, nos dijeras ¿para qué se, se arregla un, o sea, una, una mujer? Y también iría también con el tema, me gustaría con los de la comunidad, o sea, ¿para qué se arregla ¿Alguien de la comunidad LGBT, un este, eh, gay, etcétera? O sea, porque también es, es, es, importan, es importante saberlo. Claro, mira, simplemente nos arreglamos para vernos bien, ¿no? Es como el primer objetivo, dar una, una buena imagen y tener, eh, digo, no todo mundo no todo mundo tiene a lo mejor como, como esta idea o esta importante del arreglo, pero cuando nosotras nos arreglamos, de verdad que lo hacemos pensando, o sea, pensamos que hemos ido a una reunión, a lo mejor nos vamos a arreglar para las otras mujeres, ¿no? Y a lo mejor después para nosotras, ¿pero por qué? Porque queremos llevar, o sea, imagínate, o sea, queremos llevar el mejor vestido, hoy combinadas, o el maquillaje impecable, no hablemos a lo mejor de una boda, que somos invitadas. Bueno, las mujeres tenemos esta vista de 360 grados, ¿no? Que que ya podemos ver... Increíble, increíble, actor, sí. No, no, la pareja apenas está saludando de, ay, y tú ya saludaste con la mirada toda la fiesta, ¿no? Entonces, realmente las mujeres nos arreglamos para otras mujeres, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, decimos, la moda, las tendencias, simplemente son herramientas que nosotras tenemos que tomar y que tomar para el desarrollo personal. De claro. No quiero decir que nos van a, nos van a imponer, ¿Sí les explico? simplemente son herramientas con las que trabajamos nuestra, nuestra imagen. ¿no? Mira, ya... Mira, aquí dice eh, Lupita, bueno, la hija de Lupita, okay. dice yo me arreglo para mí las demás mujeres porque somos muy críticos. <risa> y realmente, o sea, realmente nosotros nos estamos buscando en qué vestido trae, qué bolsa trae, ¿no? Eh, el reloj en, en cuanto a los hombres también un aspecto bien importante que te dice mucho de un hombre es la parte del reloj y por ejemplo ver la diferencia de ahora el reloj eh, los famosos estos ya digitales o los análogos ¿no? también lo que comunican por ejemplo un, un este reloj análogo indica un poco más de profesionalismo más autoridad ¿no? a lo que uno, ya que usamos todo el mundo ahorita ya más, este, eh, más tales, no esto es más accesibilidad imagínate también un hombre de, de traje y con un reloj análogo es como, mm, no hace totalmente formal, ¿no? yeah. más deportivo, yeah, sí. Entonces, también todo esto son detallitos que comunica, y mira, y aquí me voy a aventar una frase que también siempre eh, hemos platicado mucho que por ahí nos, nos lo enseñó un amigo y tiene toda la razón, que dice el diablo está en Sí, es cierto. O sea, tú puedes ir. Sí, perfecto, sí, sí. Pero el diablo está en los detalles, ¿no? El tasado, el reloj, el maquillaje, la pestaña en la pegada. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Imagen, ¿no? ahí es donde dice híjole. ¿Por qué se estaba tan inseguro? Sí. Ay, la imagen es detalle. Totalmente, totalmente, totalmente. Oye, fíjate que, que me gustaría irme como, eh, si te parece, como a secciones específicas como el trabajo y eso, me gustaría nada más pasar. Lupita, por ejemplo, nos dice, eh, eh, son cosas como generales, que le encantan sus canas. Dice, ¿qué opinas de decirme si dejarme mis canas? Que a mí me encantan. Además, me siento muy segura. De hecho, ahorita, es ¿por qué está usando las canas? La verdad, Lupita, es lo mejor que puedes hacer. Déjate tus canas. O sea... Eh, muchas personas empiezan ya a, digamos, a generar la canita y lo que hacemos o lo que recomendamos, ¿no? Es a lo mejor, hace unos rayitos, ¿no? Que realmente te pueden camuflajear esta parte de la canita. Pero a mí personal, me encantan porque son reflejo de de toda una experiencia. y una que, que ¡qué bueno! O sea, realmente, pues yo creo que puede ser también justamente un sello personal, un distintivo, una marca, una marca personal que la podemos crear también a través de ciertos detalles físicos, pudiera ser. Entonces, yo sí estoy realmente a favor. Los hombres a mí con canas, por ejemplo, se hacen muy interesantes, ¿no? Es como muy varoniles. Igual en una mujer. un o sea, sugar daddy. Claro, cualquiera, cualquiera. <risa> Dice Nancy, bueno, muestro ahorita los mensajitos rápidos para mostrar a, a un tema que tiene que ver con, <risa> con el trabajo. Te arreglas, pues te encuentras a Alex y vea lo que se perdió. Si sí funciona eso, si sí funciona ah, arreglarte y que llegue y que hubo. O sea... Claro, es, ese es poder, o sea, es poder, es imagen, es decir, mira chiquito de lo que te perdiste, ¿no? Gente o sea, es <risa> Así somos, somos visuales totalmente, siempre. Ok, dice Daniel, que en lo primero que va con, eh, dicho del porte, lo primero que me fijo es en el físico, pero también consigo que es importante la seguridad, que es otro tema, cómo se arregla y la sonrisa. ¿Puede haber, Adriana, una persona que proyecta una persona que se arregla mucho, pero es insegura? O sea, si ¿sí existe esta persona que une estas dos cosas que parece que no se llevan que sea como insegura pero que se arregle mucho eh, es, puede ser como contradictorio pero sí sí sí puede pasar claro claro que sí claro que puede pasar pero muchas veces se trata ese, a lo mejor que te quieres esconder a través de un arreglo personal y yo creo que la clave es porque no has identificado cuál es tu estilo no has identificado qué es lo con lo que te sientes a gusto no y es que a lo mejor ahí nos podremos meter a temas, pero ya como más psicológicos, ¿no? Más de adentro, por eso es tan importante esta, esta parte de, de autoestima, de aceptación, de autoconocimiento, porque sí puede ser, ¿no? O sea, ¿cuántas veces lamentablemente hemos visto casos de modelos, modelos famosas, modelos que ganaron y, y que terminan suicidándose, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues justamente no hay como, como esta balanza en vida, pero bueno, eso ya es como hablar de, de cosas como más, más personales, pero de que lo hay, lo hay, ¿no? Por eso es tan importante siempre el vernos y la aceptación, la autoaceptación. Yo creo que es muy importante porque luego queremos seguir cánones de belleza. Y más ahora que los vemos en redes sociales, es decir, que todo exponemos, que todo expone la gente. Es decir, híjole yo quiero estar como ella, yo quiero tener el cuerpo de ella. Pero recuerden que en redes sociales vamos a ver todo lo bonito. ¿No? ¿Quién tuvimos subimos una foto en pijama? ¿Quién nos subimos una foto recién levantada? ¿Quién nos subimos una foto a lo mejor claro. con depresión, llorando, sin esto? Entonces, realmente eh, no es seguir un canon de belleza, es seguir algo que te identifique a ti, que te sienta seguro con lo que tú eres, que no te sientas realmente fuera de ti sí o tu ¿No? Totalmente. Tiene que estar alineado ah. la, la parte interior con, con tu proyección, ¿no? Si una no, parte... Creo que será muy cansado, ¿no? O sea, es cansado querer proyectar algo que no eres, que no te, no te sientes como por ocultar, ¿no? Muchas veces sí, como le, le, lo dijimos al principio, to todo comunica. Y de alguna forma, por querer ocultar algo, va sal a eh, salir lo que no quieras que saliera. ¿Sí Esa ¿Sí? inseguridad de, de que no quieres que... Qué importante es la imagen. Veo aquí Gina, ¿cómo estás? Saludos, dice Gina. Los hombres no se deberían pintar el cabello Siento que en lugar de favorecerlos no es así ¿Qué, qué opinas? ¿Es mejor alguien que ya tiene canas que diga ¿va? O eh, que le echen la, el tintazo ahí? Pues mire, es que son estilos Son estilos, ¿no? A lo mejor eh, hay gustos O sea, hay gustos para todo A mí en lo personal también Con, con, con yo Que eh, las canas son como muy interesantes A mí me gustan mucho las canas Que por ejemplo en un hombre o una mujer Se me hacen como su sello característico porque después también no queremos como como vernos como hasta cierto punto algo falso, pero simplemente son estilos, ¿no? Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta, es como decir, a mí no me gusta usar tacones, a mí no me gusta usar tenis. Entonces, realmente eso es estilo y que vaya de acuerdo a lo que quieras proyectar, ¿no? Eso tiene que ver también en qué trabajas, en lo que este, si te lo quieren, no o sé, sea, a lo mejor una imagen realmente... Digamos, con claro. ¿no? O cuando tuviste claro. que tatuajes. Yo creo que eso es mucho de estilo personal. ¿no? Yo creo que no hay reglas, ¿no? Porque justamente estas de imagen, imagen, pues es identidad, ¿no? Es personalizada. Entonces, no podemos decir si es buena las canas, o píntatelas o déjatelas, porque simplemente son estilos, ¿no? A lo que le puede gustar a una persona no le puede gustar a otra y es irrespetable siempre. Excelente, y quiero leer dos y pasar al tema central y que tú también eh, de alguna forma te sientas cómoda. ¿Sabes qué me gustaría como tratar? ¿Qué pasa en el trabajo? Qué, ¿Qué recomiendas? ¿Qué color? ¿Qué forma? ¿Qué comunica? Que tú lo hagas de manera libre o en una reunión o como tú vayas desenvolviendo este, este tema. ¿Es libertad, no me gustaría, eh, porque siempre me gusta leer to todo lo que ponen hasta los saludos. Dice Ver, Infante, yo me arreglo para mí. Aparte, el, el, el color del cabello, qué padre, eso es como power. Eso es me, me encanta. Es un estilo súper dramático, Ver, este, súper dramático, padre, creativo, original, ¿no? Justamente es todo, estilo personal. También me decían de la ropa deportiva. Dice acerca de la ropa deportiva. Yo creo que ahorita podemos también tocarlo ¿no? porque hay súper combinaciones de nuevas tendencias de esta unión de ropa, incluso hasta sombreros con pan de ropa deportiva. Pero y vamos a comenzar con esta pregunta para pasar a la segunda parte donde te digo que tú te sientes un poquito libre. Eh, eh, bueno, antes que nada dice Francisco Ramírez. Hola Francisco, habilidades comunicativas, inteligencia que tiene que ver con la la comunicación, ¿no? Con esta claro. parte también de, de inteligencia emocional. ¿Qué onda con los mexicanos, Adriana? ¿Por qué no nos animamos a, tan, a tantas cosas? Tenemos mucho miedo al ridículo, somos muy inseguros de poder mostrarnos. Si queremos llevar un sombrero, por ejemplo, que en San Francisco del Rincón yo de soy, debería de ponerse de moda el sombrero y no, no lo es. Da, da como... Y se puede usar hasta, hasta con ropa que podría, podría ser deportiva. O sea... ¿Qué onda con, con, eh, con los mexicanos? ¿Dónde sí se ve en México? No, no sé, es, es algo que, que siempre he pensado. Yo creo que también hay, hay lugares, ¿no? Lamentablemente nos, nos dejamos mucho también guiar por esa parte de estereotipos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que hablas de, de, de hombres, a lo mejor si nos vamos a San Miguel de Allende, ese lugar es de y vamos a ver un poquito. Pero okay. que no, no, no lo vemos tanto, ¿no? Entonces son como formas formas de vivir que vamos como adaptando, es decir, que a lo mejor nos da miedo el, el que nos señalen, pero simplemente si tú te sientes a gusto con tu imagen, no siempre y cuando sea también congruente con lo que estás haciendo, con lo que estás proyectando, pues decir, adelante, es como, como perder ese miedo. ¿no? Hoy también mencionas, por ejemplo, el sombrero, pero eso pasa mucho también con los cortes de cabello. no Las mujeres, es decir, el cabello largo siempre lo relacionamos con la parte de felicidad, por ejemplo, o nos topamos mucho a, no porque eh, mi novio no quiere que me lo corte, o no porque a mi uh, ruta, uh, no porque, entonces es realmente lo que, lo que tú quieres, ¿no? No sé por qué relacionamos tanto, ¿no? Eh, esta parte del cabello, y es el miedo, bueno, y qué triste fuerte, de las mujeres. Cuando llegamos a parte del cabello, una propuesta de corte cabello, es decir, no, mi cabello no, ¿no? Pero también ahí es como, híjole, permitirnos, permitirnos, así como el ponerte el sombrero si te gusta, úsalo, ¿no? Si lo viste a alguien y se le ve padrísimo, pues pruébatelo, a lo mejor también te quede increíble, ¿no? Es probar simplemente. Híjole, tocas un tema del cabello, ¿no? Yo siento hasta que es liberador cuando lo, lo, es como lo, logras romper un paradigma incluso hasta veces un peso que tenías porque muchas veces la, la, la eh, lo que el otro dice es tan fuerte que nos quedamos inmóviles al cambio que eso sí me da un poquito de tristeza cuando por otras personas dejas de ser tú y te quedas con las ganas te quedas con las ganas de ese outfit te quedas con las ganas de ese corte de cabello te quedas con las ganas de, de, de eso. Y sucede mucho, o sea, sucede mucho, por eso es esta parte de conocerte de, de, de conocer, tipo de... yo sé que este color, por ejemplo, me viene bien, o ¿no? este corte me viene bien, pues adelante, ¿no? Se trata de, de ser nosotros con lo que proyectamos y nos pintamos siempre bien, ¿no? Pero bueno, también ahí también ya se entra en otros temas, ¿no? También ¿no? cuando hablamos de, de cortes de cabello. Oye, no, pues dale, ¿quieres que tocamos por temas, este, por, por trabajo? Este, ¿Qué, qué nos, nos traes aquí para compartir? Pues mire, vamos a darles igual unos tips. ¿Cuáles son, digamos, como los tips importantes, eh, los pilares en cuanto a la imagen, a lo mejor, de la mujer y del hombre, no? ¿Cuáles son, por ejemplo, en la mujer, lo importante, hablando de imagen física, estamos enfocarnos en imagen personal, qué es importante para una mujer, la forma de, bueno, el cabello, el maquillaje, los zapatos y el bolso. Son a lo mejor estas, estas bolso cosas exactamente eh, que nos tenemos que enfocar cuando hablamos de imagen personal. El cabello de una mujer lo dice mucho. Si lo trae arreglado, si lo trae peinado, luego decimos, bueno, quieren dejar que el cabello lacio, ¿no? Okay, pero te dejo que te ven lo aquí como nudo de ya sabes que nada más, ya, ya ¿sí? cuida a las personas, más hablando de un más profesional ¿no? El cabello también te dice mucho, no puedes llegar a una reunión con el cabello mojado, no puedes llegar a una reunión con el cabello. Uh, y vemos tantos que... Es signo de impuntualidad, ¿no? De no, de no tengo... Corriendo. De salir corriendo de... Yo, por ejemplo, si yo veo a alguien que ya con el, el cabello mojado, ahorita que lo dices, digo... Híjole, no está lista en cuestión de trabajo para el puesto. Siempre va a andar así. No está lista para planear, porque no puede planear ni su vida de Fíjate alguna cómo forma. ¿Qué estás diciendo, Jerry? Y te está dando una... Eh, una Los, vista, ¿no? Claro, Jerry. lo estoy diciendo de manera general, ¿eh? porque, a ver, no conozco la situación de vida, a lo mejor tiene hijos, etcétera, pero al final la primera impresión es, es esa. Es esa, exactamente. Muestra como esta parte de descuido, ¿no? Por ejemplo, también las manos de una mujer, las manos de un hombre también. Pero bueno, ahorita para no desviarnos de estos este, pilares que les estoy comentando, eh, lo mismo es con la parte de maquillaje. Hay que dice, a mí no me gusta maquillarme. Ok, no es que necesitas maquillarte. Muchas veces el maquillaje nos da simplemente, no es recargarnos para nada, simplemente nos trae a lo mejor algunos beneficios, eh, donde podemos usar una base de maquillaje muy ligera y simplemente se parezca el tono de tu piel. Es decir, a lo mejor cubrir poquito de manchitas, o ceras, cosas sencillas. Y todo tiene que ir de acuerdo a lo que hagas, a tu estilo de vida, a tu forma, porque recuerden que, aunque digamos, híjole, puede ser que existan personas que digan no sé mi estilo, o yo no sé ni qué estilo soy, qué tengo. Sí tenemos, todos tenemos un estilo, simplemente se trata de que lo descubramos de irlo poniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el estilo personal lo vamos formando con nuestras creencias, con nuestra educación, los lugares que frecuentamos, eh, nuestra forma de decir, nuestros colores favoritos, eh, todo, todo, todo eso que va a que, que a por el estilo personal, ¿no? Hasta a lo mejor a ti te ha pasado, que ves algo y dices Ajá. ¡Ah, es el estilo de fulanito! porque ya lo relacionas con ese estilo, con alguien que se caracteriza. Entonces, obviamente, un maquillaje, un corte de cabello, tiene que ir de acuerdo a un estilo personal. ¿no? La parte del bolso también, por ejemplo, es bien importante. ¿no? El bolso también, cuando de una imagen profesional, digamos, a lo mejor, es si una entrevista de trabajo, por ejemplo, lo ideal siempre es llevar un bolso que tenga esta parte de estructura, que si tú lo pones... En la mesa, en una silla, se pueda quedar tal cual y no sean de estos bolsos este. de, que se desparran, por ejemplo. Un bolso estructurado te va a comunicar más eh, profundidad ¿no? que si fuera un bolso que no tiene, que sí. sea el lo mejor una papá. Entonces, cuidar mucho eh, estos detalles que también comunican ¿no? Hablamos de entrevistas de trabajo, por ejemplo. Si vamos eh, a un ¿Cómo ir? mira, también los colores, ¿sabes? Y tú lo sabes, sabes, que también los colores transmiten demasiado. Nos permiten emociones tanto a los que lo usamos como a las personas que nos están viendo. ¿no? Entonces, por eso hay colores que incluso de usar, porque es si estás enfermo, tú decir, o tú incluso te ves ay, no, yo, hoy como que no me gusta, cómo me veo. Bueno, es justamente por el color. no, porque no nos en el color, por eso también es bien importante conocer qué color tiene y cuáles son los colores que tiene, es decir, qué te pones en una entrevista de trabajo. El color azul es el que como dice esta parte de liderazgo esta parte de cordialidad, de un poco de accesibilidad, de lealtad, entonces siempre es muy recomendable ir de un color azul en una entrevista, ¿no? a lo mejor un color Puede ser unas trupas de por ejemplo. Pero, por ejemplo, si vas a una negociación o vas a hacer trabajo, no es recomendable ir de rojo o de negro, ¿no? El rojo no es un color muy dominante. Me va a fregar, me va a fregar ese de rojo. Sí, sí, sí, definitivamente. No, no, no, de rojo, no. oye, y peor, ¿no? Peor si te entreviste a una mujer y tú vas de rojo y vas escotada y vas negativa y creen que no les van a dar. Entonces, sí. también hay que analizar en dónde estamos, ¿no? ¿Para qué puesto estamos? Este, a lo mejor, por ejemplo, entrevista, ¿para cuál estamos conmigo? Porque todo, todo, todo, todo es importante, todos estos detalles es importante, ¿no? Y por la parte del calzado, ¿bien? Es esencial. Un calzado, en, la, en cuanto a los mujeres, por ejemplo, un calzado si está descartado del tacón, que suele pasar, por ejemplo, cuando manejamos, que vamos rozando mucho, eh, o que ya vamos caminando y nos enterramos en el lodo y ahí quedó el lodo por cinco días, ¿no? ¿Sí es picosos? Sí, sí, sí. A lo mejor creemos, ¡ay, no, es rápido! Pero sí nos fijamos, o sea, si se fijan, si, si vas a un lugar, un lugar de trabajo, por ejemplo, decir, no. no, entonces también hay las prendas, como todo tienen vida, cuando ya veamos una prenda que definitivamente no, es cuando cuando le vamos a decir adiós a una prenda. Pues cuando ya esté decolorada, cuando ya esté manchada, cuando ya con lo mejor la que genere estas bolitas, ¿no? Este, las prendas, es un momento de decirle adiós, ¿no? También como que todo tiene un ciclo, ¿no? Eso es en cuanto a la parte de las mujeres, ¿no? La de la, de las que mujeres. Tenemos que tomar en cuenta. Totalmente. Y ahora, Sí, totalmente. Y, y, y algo que decías ahorita de, sí, fíjate, no, no había sido consciente, pero los hombres si nos fijamos, una mujer que trae el tacón desgastado con lodo, con eso, dices, ¿qué, qué, qué onda, no? o sea Sí, sí, sí o pero aún también en tiempo, a lo mejor este de verano, donde las mujeres usamos a lo mejor calzado abierto, destalonado, también es súper importante la higiene, ¿no? En la parte de este, la higiene con mujeres, en la parte de cuidarte los talones, lo que estás mostrando, las uñas, este, es que realmente es sí, todo comunica. Todo, todo, todo. Todo comunica. Constantemente. Y creemos que no, o sea, creemos que sí, híjole, te puede arruinar cualquier momento, te puede arruinar algo que está totalmente perfecto, ¿no? Por eso es también cuidar cada uno de los detalles, muy... lenguaje es lenguaje la imagen es Exactamente. lenguaje Exactamente. qué onda con los hombres a ver y ahora vamos con los hombres bueno pues los hombres en qué es también es una parte bien importante también de los hombres es y yo creo que es la, la más grande que la pongo como primero uno es esta apariencia eh, relacionada con su higiene su higiene personal yo creo que es si traes barba una barba recortada no este tus, eh, tu higiene bucal, lo que hablábamos justamente de esto de, de, del perfume, ¿no? de la lesión lo para los hombres, del calzado, las uñas, las manos. Entonces, la higiene personal del hombre es así como, yo lo pongo también como mayúsculas y negritas, ¿no? Lo que platicábamos hace ratito, usar la talla correcta, también es, ahora sí que, otro de los pilares muy importantes en la imagen masculina. El cabello, así como las mujeres. También el cabello. ¿Nos damos cuenta cuando un cabello está lavado o no está lavado? ¿A poco no? Sí. No, ya, ya se ve el, ce, el cebito. Y es. Ya, se, y eso sí, de, sí, es, se ve mal. punto se ve mal. se ve mal. Exactamente. Y la parte de los zapatos. También igual los zapatos. Así como decimos, en los tacones de las mujeres, pues igual también la suela de los hombres, el calzado, las agujetas sí, que sí. pues todo también vaya con un buen... equipo. Bueno, tiempo. Podemos decir, ahorita, pues, con un traje y el el sí, con ponen tenis y con directo profesional de cada quien, la tendencia que haya, además de los que son más creativos, más aventados, más arriesgados. Sí, pero bueno, pues también, obviamente, siempre cuidar la parte de la pulcritud, ¿no? O la pulcritud es como decir, pues, si ya les toca una buena lavadita a los tenis, pues ya es momento de. ¿No? Me, me quedo con esto, este aprendizaje también de la higiene en el hombro. O sea, todo lo que proyecte higiene, limpieza, salud, porque también es un signo en cierta forma como de, de vividad, como que está sano, como que es, es, es esta parte de, de, de fuerza, de, a, así es, o sea, al final es imagen. Pero me quedo con esto que, que dices, ¿Y ¿cómo ir, por ejemplo, en algo profesional un hombre? Ir, ir de, se puede por ejemplo saco de, con deportivo te, te voy a comentar o sea yo soy muy basic pero muy como el saquito basic pero con los tenis como casuales deportivos eh, en una conferencia en una charla en un taller también igual son muy black and white con algunos contrastes no sé así me siento cómodo o realmente el, el traje literal formal todavía se usa para un trabajo o algo así pues yo creo que hay protocolos, ¿no? Hay protocolos de vestimenta, también hay que ver como el lugar a donde, a donde estás yendo fíjate que el traje dejó por un momento de, de existir ¿no? Porque que venimos como que de esta pandemia entonces era como más relajado entonces ahora el, el código al que tú te estás refiriendo es como el conocido como el casual que está padrísimo donde nada más te puedes poner incluso una t-shirt pero te pones tu blazer eh, y a lo mejor hasta con jeans, con pantalón de mezclilla, incluso tenis o algún zapato. Y está, está bien porque va de acuerdo a tu, a tu estilo personal, a lo que tú te estás moviendo. Claro que a lo mejor si te dicen, el teoría de repito es un evento súper vamos a firmar un acuerdo de protocolo y demás. Claro, claro. Por eso es bien importante para cualquier evento sea invitación de boda, en Bautista, para cualquier evento especial, para cualquier evento político, es siempre revisar este código de vestimenta. Ese va a ser la clave fundamental para saber qué sí y qué no lleva. ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre eh, metámonos eh, a fondo en ver cuál va a ser el código de vestimenta, que nos, guía, nos va a guiar de ayudar. ¿no? Si es una entrevista de trabajo, así puede ser, simplemente también ver a quien estamos viviendo. Claro. Con protocolos y códigos de vestir. Código de vestimenta, pero sin perder tu personalidad, lo, lo, lo que tú eres, no, tu na naturaleza. Por eso es importante y retomo tus palabras del autoconocimiento. O sea, qué tanto la persona se conoce como para que pueda combinar con diferentes estilos para diferentes códigos de vestimenta, protocolos, pero conociéndose y ella, sin, sintiéndose a gusto y sin perder ser ella, ¿no? Hay veces, se dice muy fácil, pero puede ser algo complejo y que lleva también de, pues, de asesorarse, que casi nadie lo queremos hacer. Exactamente, porque es a lo mejor el miedo o el decir, híjole, este, ¿qué es? A lo mejor ni siquiera luego sabemos en qué consiste un asesor de imagen o qué, en qué me va a ayudar un asesor de imagen. Entonces, por eso siempre esta primera charla para mí se me hace básica. Es decir, platícame qué es lo que gustas, qué es lo que quieres, y nosotros te damos como. Oh, Con este objetivo, claro. ideas, claro, porque luego a lo mejor nos da miedo a. O muchas veces también es, híjole, me llevo a mi amiga para que me diga si que me queda bien o me queda mal. Pero a lo mejor la amiga se va a decir. Ah, no, Lo el... no percibe. El comal le dijo, dijo a la olla y, la y luego dijo, ahí. Como ese conocimiento ¿No? O sea, de verdad que cuando hacemos estas desesperadas es increíble luego ver cómo, ay, es que pueden ser cosas tan, tan insignificantes, porque son tan chiquitos que podemos ver, porque la forma en que nos colocamos, pantalón que dicen a la cadera, que dicen a la cintura, hacen estar Es donde, donde, podemos, donde podemos ganar, a lo mejor siempre hablamos de, de objetivos, a lo mejor objetivos al decir, ¿no? Es que... Este, Tomen nota por ahí, les voy a decir cuáles son los, los tres objetivos para decir. Bueno, principalmente es pintar, es decir, alargar nuestra biblioteca, que para ver más altas que las que tenemos con es marcar focos visuales, ¿dónde queremos llamar la atención, ¿no? Esto va dependiendo también de la proporción de nuestro cuerpo, si quiero llamar más la atención en la parte a lo mejor de, de caderas, de hombros, ¿por qué? Porque el tercer objetivo va a ser siempre buscar esta proporción, ¿no? Siempre buscar esta proporción entre nuestros hombros y nuestra cadera. No hablamos de tu cuerpo, que tenemos como pelo de arena, sería el cuerpo ideal, es que es el objetivo es que. Es enseñarles cómo hacer estas proporciones con, con tu misma ropa, okay. truquitos para darles esta proporción ideal como hombre o mujer. Entonces, simplemente si tienes la cosita, no pierdes nada. Investiga, busca, indaga algo que realmente a ti te haga sentir bien, ¿no? Si traes la cosita decir, híjole, quiero, me gustaría. Hazlo, ah, no, no pierdes nada, ¿no? Siempre decimos, este, el, el que no arriesga, no gana. No gana. Exactamente. Totalmente. Esto, estos tres principios objetivos me encantaron. Podríamos hacer, yo aquí recibiendo asesorías gratis, podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, yo, que soy a estatura media, chaparrito, este, ¿qué podría, que, que eh, tomo primero este objetivo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el primer objetivo? Es... Es estilizar... Estilizar. Es decir, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendría que tomar en cuenta yo? A, mí, a mi estatura, a mi tez. Eh, no sé si, si, si valga eh, la parte de tez morena. este. estar. Ahí, híjole. Hay muchos trucitos. Muchos trucitos visuales. Por dar un ejemplo. Cuando nosotros decimos monocromáticos, te digo, Jerry, ponte el pantalón del el mismo color de tu saco. A lo mejor, sin ser eh, Sin ser un traje, ¿no? ¿no? No queremos a lo mejor este coordinado. Pero que sea como que similitud de un, un look monocromático nos un solo color una sola pieza entonces eso nos ayuda okay. a estirar estirar estira, estirar ok ¿no? en las mujeres ¿cuál es el trichuto, por ejemplo un look monocromático eh, lo que hacemos es nuestras piernas por ejemplo es un, un calzado en color nude donde como no hacemos corte visual con color se, visualmente hacemos que las piernas serían más largas por ejemplo ok ok o decirte, usa o no cinturón, porque a lo mejor al usar cinturón estás haciendo un corte que no queremos y a lo mejor visualmente estás viéndote este, más chaparrito o incluso el, el, a donde te cae el saco, ¿no? Había que ver, una, la llamamos un estudio antropométrico, donde decimos, a ver Jerry, pues vamos a medir tu cuerpo, vamos a ver si tienes más grande el torso, eh, las piernas, para justamente lograr este equilibrio. A lo mejor no te conviene unos blazers, unos sacos más largos, sino hasta cierta altura, ¿no? El arremangarnos, por ejemplo, los, eh, lo, el blazer, las mujeres, por ejemplo, algo dónde nos da cuando bajamos nuestros brazos, nos da la altura de la cintura. Entonces, visualmente estamos acentuando la cintura con simplemente hacer este corte en la parte de los, de los blazers. Entonces, como este truquito... Detalles. Sí, sí, sí, Exactamente, muchísimos detalles. Que ¿No? A lo mejor yo puedo decir, Jerry, usa tu camisa, pero no te la botones por acá. O sea, realmente déjalo abierta de que se despeje una parte de tu cuello para que potencialmente estás mostrando unos cuellos, entonces estilizas más y te vas a ver más alto. ¿no? También un corte de cabello, eh, el cabello también nos puede ganar unos centímetros, el peinado, por eso digo, podemos dar. Super. Un mil ideas, y esto va a depender de acuerdo al corte de ropa, al, a la silueta también que tenga cada persona. Por eso okay. es un tan importante. Ok, y no, no sé si no, diste ejemplo ahorita del segundo y del tercer objetivo, o no, o okay. lo mezclaste. Por ejemplo, un foco okay. visual. Foco visual. El, foco visual, justamente este ejemplo que les doy de la ah, de que acentuar la cintura, por ejemplo, o a lo mejor... Yo soy, por ejemplo, decir, bueno, yo reconozco que tengo mis hombros a lo mejor más estrechos y estoy como más caderona, así si decirlo, el cuerpo que le llamamos de triángulo o de pera, entonces visualmente, ¿dónde vamos a llevar nuestro cuerpo visual? Pues ahí sí. sí vamos a buscar hombreras, eh, blusas con, con adornos, con troperoles, con mangas abullonadas, algo que nos dé más eh, volumen en la parte de arriba para que haya equilibrio justamente para el tercer tip, este tercer objetivo, que es equilibrar, es decir, dar la proporción, en cuanto a mujeres, por ejemplo, este hombros y cadera igual en los hombres se resaltan lo mismo, ¿no? También cada cuerpo es diferente, hay hombres que tienen más anchos de aquí, más del lado de las piernas, o viceversa, si tienen un abdomen, pues cómo vamos a hacer como que truquitos, con estampados, con texturas, bajar no la glúteo. O sea, hay mil mil mil trucos que se hacen para lograr ese objetivo. Excelente. Oye. Hay...